buen día nos de dios queridos y amados hermanos y hermanas que nos encontramos a través del despertar del cristiano reciban saludos cariñosos al iniciar este nuevo día y en este nuevo tiempo litúrgico la cuaresma que el mismo dios nos ayude a hacer este itinerario de conversión oremos gracias señor porque la cuaresma llama a la puerta y nos ofrece la oportunidad nueva que nos preparemos para acoger el misterio de la muerte y resurrección del señor que vamos a celebrar dentro de 40 días ayúdame a hacer silencio pues quiero escuchar tu voz Toma mi mano y guíame al desierto, que nos encontremos solos, tú y yo. Necesito contemplar tu rostro. Me pongo en tus manos, Señor. Quiero revisar mi vida, quiero descubrir en qué tengo que cambiar, afianzar lo que anda bien y lo nuevo que me pides tú ayúdame a dejar de un lado las prisas las preocupaciones que llenan mi cabeza barre mis dudas e inseguridades quiero compartir mi vida y revisarla a tu lado amén el papa francisco invitó en su mensaje para la cuaresma de este año 2023 a contemplar el pasaje de la transfiguración del señor este episodio muestra la respuesta de cristo ante la incomprensión de los discípulos de hecho viene precedido por un auténtico enfrentamiento entre el maestro y simón pedro quien tras confesar su fe en jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, que rechazó su anuncio de la pasión y de la cruz. El pasaje de la transfiguración se lee todos los años en el segundo domingo de cuaresma. Lo podemos recordar. Este es un tiempo litúrgico durante el que el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. El Papa recordó en su mensaje que aun cuando nuestros comportamientos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces hasta aburrida, en cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado junto con Jesús para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis conviene aclarar que el término ascesis es sinónimo de esfuerzo tarea compromiso que asume una persona en su propio crecimiento y construcción o madurez interior la ascesis es un regalo de Dios es un fruto o consecuencia de la gracia que por fe el cristiano tiene que hacer realidad con el fin de purificar la vida cristiana para que en ella se lleve a cabo en plenitud la vida divina. Nos dice el Papa Francisco, se trata de un camino necesario para profundizar en nuestro conocimiento del Maestro, para profundizar así en, y comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina realizada en el don total de sí por amor. Hay una relación entre este ascenso y la experiencia sinodal, Así dijo el Papa Francisco que es, no es necesario ponerse en camino un camino cuesta arriba que recuerda el esfuerzo, sacrificio y concentración como una excursión por la montaña. Estos requisitos también son importantes para el camino sinodal que como iglesia nos hemos comprometido a realizar. Compartir la experiencia de la vida. El Papa nos invita a ver en este pasaje de la transfiguración un símbolo de experiencia compartida en el retiro en el monte tabor jesús llevó consigo a tres discípulos elegidos por él para ser testigos de un acontecimiento único quiso que esa experiencia de gracia no fuera solitaria sino compartida como lo es al fin y al cabo toda nuestra vida de fe aprovechó para aplicar estas mismas ideas al camino sinodal que vive la iglesia señaló que análogamente al ascenso de jesús y sus discípulos al monte tabor podemos afirmar que nuestro camino cuaresmal es sinodal porque lo hacemos juntos por la misma senda discípulos del único maestro Sabemos de hecho que Él mismo es el camino, y por eso también en el itinerario litúrgico, como en el itinerario del sínodo, la iglesia no hace sino entrar cada vez más plena y profundamente en el misterio de Cristo Salvador. El camino sinodal y la cuaresma, en el monte tabor se cumplen las esperanzas que aparecen a lo largo de todo el antiguo testamento la novedad de cristo es el cumplimiento de la antigua alianza y de las promesas es inseparable de la historia de dios con su pueblo y revela su sentido profundo de manera similar el camino sinodal está arraigado en la tradición de la iglesia y al mismo tiempo abierto a la novedad. La tradición es fuerte de, es fuente de inspiración para buscar nuevos caminos, evitando las tentaciones opuestas al inovilismo al ese inmovilismo y de la experimentación improvisada nos dice el papa francisco este tiempo litúrgico tiene un objetivo muy concreto y es el camino ascético cuaresmal al igual que el sinodal tiene como meta una transfiguración personal y eclesial una transformación que en ambos casos haya su modelo en la transfiguración de Jesús y se realiza mediante la gracia de su misterio pascual. Los caminos para la transformación personal, con el objetivo de ayudar en ese camino que debe ocurrir tanto en nuestro interior como en la iglesia misma, el Santo Padre propuso dos caminos para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta. El primero de ellos está relacionado con el imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos allí en el tabor. La indicación es muy clara. Primero, escuchar a Jesús la cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que nosotros escuchamos a aquel que nos habla para escuchar a jesús hay que acudir a la liturgia pero si no podemos participar siempre en la misa en la celebración de la eucaristía meditemos las lecturas bíblicas de cada día el escuchar a cristo pasa también por la escucha a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia esa escucha recíproca que en algunas fases es el objetivo principal y que de todos modos siempre es indispensable en el método y en el estilo de una iglesia sinodal el segundo la segunda clave que brindó francisco fue la de no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, con sus dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de la gloria pascual. Y hacia ella debemos ir siguiendo a Él solo. El Papa finalizó su mensaje pidiendo que el Espíritu Santo nos anime durante esta cuaresma en nuestra escalada con Jesús para que experimentemos su resplanteador, su resplandor divino y así fortalecidos en la fe prosigamos juntos el camino con él gloria de su pueblo y luz de las naciones ayer celebramos litúrgicamente el miércoles de Cinza. hemos dado inicio en la iglesia a la santa cuaresma del 2023 es un periodo de 40 días que comenzó ayer con el miércoles de ceniza muchas personas se dispusieron a participar en la liturgia para participar también en el rito de la imposición de la ceniza y termina antes de la misa de la cena del señor este tiempo de cuaresma termina el jueves santo es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual, tiempo de preparación al misterio pascual. Por eso ayer se nos impuso la ceniza, con lo que la iglesia nos hará ese llamado a convertirnos y creer en el Evangelio. Recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir ese es el contenido de ese mensaje de la ceniza Quiera dios que todos nosotros ustedes y yo al participar en este rito de la imposición de la ceniza lo hagamos con ese convencimiento con esa disposición de conversión vuelvan a mí de todo corazón vuelvan a mí joel do es el clamor con el que el profeta joel se dirige al pueblo en nombre del señor nadie podía sentirse excluido llamar a los ancianos reunir a los pequeños y a los niños de pecho y a los recién casados todo el pueblo de dios todo el pueblo fiel es convocado para ponerse en marcha y adorar a su dios que es compasivo y misericordioso es lento a la cólera y rico en piedad también nosotros queremos hacernos eco de este llamado queremos volver al corazón misericordioso del padre en este tiempo de gracia que hoy comenzamos fijamos una vez más nuestra mirada en su misericordia la cuaresma es un camino nos conduce a la victoria de la misericordia sobre todo aquello que busca aplastarnos o rebajarnos a cualquier cosa que no sea digna del hijo de dios cuaresma es tiempo de memoria es el tiempo de pensar y preguntarnos, ¿qué sería de nosotros si Dios nos hubiese cerrado las puertas? ¿Qué sería de nosotros si su misericordia, que no se ha cansado de perdonarnos y nos dio siempre una oportunidad para volver a empezar? ¿Cuál es el punto de partida? de la cuaresma que ya hemos iniciado la firme convicción de que necesito cambiar y cambiar muchas cosas en mi vida y el deseo profundo de dejarme convertir de ser convertido no solo en los detalles externos que también hay que cambiar pero sobre todo en un sentido profundo, en las raíces en totalidad. La actitud fundamental es la esperanza, es el deseo confiado de cambio. La iglesia, madre y maestra, nos recomienda tres prácticas cuaresmales, que son oración, ayuno y limosna. La oración nos une más a Dios, nos centra en Él, nos ayuda a conocer y distinguir las cosas, nos ayuda a establecer un orden de prioridades, nos ayuda a descubrir que Dios es realmente el tesoro de nuestra vida. Si llegamos a experimentar que dios es el centro de la vida el tesoro que nos llena y que nos da sentido entonces descubriremos que no necesitamos tantas cosas materiales que son una rémora en el camino que son perfectamente prescindibles en eso consiste el ayuno en prescindir de muchas cosas que en realidad no necesitamos y que podemos compartirlas y entregarlas a los demás entonces este compartir se convierte en fraternidad en comunicación de bienes con quienes formamos una familia oración sacrificio y compartir son tres prácticas cuaresmales itinerantes íntimamente relacionada que hacen nuestra vida más humana y más cristiana hallaremos la motivación más profunda en la contemplación de jesucristo que ahora se sacrifica y da la vida por cada uno de nosotros la cuaresma es un tiempo de conversión designado por la iglesia para prepararnos a celebrar el gran tiempo de la Pascua. Es un tiempo de gracia, no de pena y dolor, no. Es un tiempo para reformarnos, transformarnos, para cambiar, para prepararnos, para salir de la tumba, para abrazar la resurrección. Es tiempo de perdón. Reconciliación y penitencia es una invitación a cambiar lo que no está funcionando bien en nuestra vida espiritual. Es tiempo de conversión. Para ayudarnos a hacer esto, la iglesia nos invita a orar para que nuestro espíritu crezca y se transforme a Hacer penitencia para reconciliarnos con Dios y con los demás, al ayuno y abstinencia para solidarizarnos con los que tienen menos que nosotros y la caridad compartir lo que tenemos con los demás. Eso nos ayuda a crecer en amor por Dios y al prójimo. El esfuerzo que hacemos durante la cuaresma nos ayuda a prepararnos para ser verdaderos hijos de Dios y a ser mejores testigos de Jesucristo. En este jueves, después de la ceniza, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios correspondiente a este día. La conversión del corazón que viene a ser el núcleo de toda la cuaresma es vista por la Escritura como un momento de elección por parte del hombre que debe dirigirse a alguien. La pregunta es, ¿a quién dirigimos el corazón? ¿Hacia quién me estoy dirigiendo yo ahora? En este tiempo en el cual la iglesia nos invita a reflexionar más profundamente, tenemos que preguntarnos, ¿hacia dónde voy yo? En la primera lectura, Dios pone delante del pueblo de Israel el bien y el mal, diciéndole que puede elegir, decir a quién quiere servir, qué quiere hacer de su vida tú también vas a decidir si quieres vivir tu vida amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, o vas a tener un corazón que se resiste y que es en lo profundo de nuestra intimidad donde acabamos descubriendo hacia quién estamos orientando nuestra vida la escritura nos habla por un lado de un corazón que se resiste a dios y por otro lado de un corazón que se adhiere a dios mi corazón se resiste a dios cuando no quiero ver su gracia cuando no quiero ver su obra en mi vida cuando no quiero ver su camino sobre mi existencia mi corazón se adhiere a dios cuando en medio de mil inquietudes, vicisitudes, en medio de mil circunstancias, yo voy siendo capaz de descubrir, de encontrar, de amar, de, de ponerme delante de Él y decirle, aquí estoy, cuenta conmigo. Jesús en el Evangelio nos presenta esta elección, entre resistencia del corazón y la adhesión del corazón como una adhesión por él o contra él el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo cargue su cruz cada día y venga conmigo una conversión que no es solamente el cambiar el comportamiento una conversión que no es simplemente el tener una doctrina diferente, una conversión que no es buscarse a sí mismo, sino seguir a Jesucristo. Esta es la auténtica conversión del corazón. Son dos caminos. A nosotros nos toca elegir, dichoso el hombre que confía en el Señor. Este será dichoso, en cambio los malvados serán como paja barrida por el viento. El Señor protege el camino del justo y al malo los, sus caminos acaban por perderlo. ¿Qué camino llevo en este inicio de la cuaresma? Es un camino de seguimiento, me dice nuestro Señor. ¿Eres de los que quieren estar conmigo, de los que quieren adherirse a mí, o eres de los que se resisten? Y dirigiéndose a todos, dijo, «El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida, la pierde, pero el que pierda su vida por mí, por mi causa ese la salvará lucas 9 22 25 sin meterme mucho en teologías, yo definiría a dios como el que camina con su pueblo el que camina con el hombre y con la mujer que así lo desea cuando saco cuando él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, no le dio un mapa de ruta mostrándole el camino a seguir. Él mismo se puso a la cabeza y caminaba con el pueblo. Es lo que sucede también en la cuaresma. Es un camino, el camino del pueblo de bautizados y creyentes. Pero es un camino que no lo hacemos solos. Es Jesús que camina a nuestro lado. Es Jesús que camina con nosotros. Es Jesús que camina delante de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, el Papa Francisco nos invita a vivir mejor el ayuno. Ayuno de palabra hiriente y que transmite palabras bondadosas ayuna de descontento y llénate de gratitud ayuna de enojos y llénate de mansedumbre de paciencia ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en dios ayuna de quejarte llénate de las cosas sencillas de la vida Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de palabras y llénate de silencio y escuchar a los demás. Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de paz, de confianza, alegría y vida. Mis queridos hermanos y hermanas, si queremos llegar a la Pascua, no nos, no nos detengamos en las dificultades y problemas. Miremos hacia adelante, miremos que Él va abriendo camino. Miremos a nuestro lado y nos daremos cuenta de que Dios va en nuestro caminar a nuestro lado, llenando, llevándonos de la mano. Hemos oído hablar en estos días de noticias que nos llenan de temor y preocupación. No es para menos, pero miremos hacia adelante con fe y esperanza. Confiemos en Dios, miremos hacia adelante. También hemos oído hablar de reconocimientos de jóvenes, de estudiantes meritorios que son motivo de orgullo para sus padres y familiares. Felicidades para todos y todas. Buen día, queridos hermanos y hermanas. El Señor les bendiga.